Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Vivi y el día de hoy les traigo un nuevo video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo este video que es para estas fiestas que se acerca a Navidad, año Nuevo. Lo puedes utilizar en cualquier ocasión, no especialmente en estas, ya saben. Y pues bueno, el día de hoy me decidí estar utilizando estas sombras de The Nude de Mabel en New York porque me encantaron. Y pues bueno, como no quiero estar platicando, comencemos con el video. Y pues bueno eso ha sido todo por el día de hoy, espero te haya gustado el video y que te funcione para cualquier ocasión. No olvides dejar tu like si te gustó este video, igual a seguirme en mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de información, al igual que en este cuadro que está al lado de mí. No olvides dejar tu comentario, tu saludito o cualquier cosita y obviamente suscribirte. Y pues bueno, espero pases una bonita Navidad en compañía de tu familia, amigos, pareja, etc. Que te lo pases bonito. Un fuerte abrazo, mis mejores deseos. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.